vemos ¡México, Para los acá les bien, hey, muchachos, vamos a, el, el, disco, vamos a papá, el equipo va a ejecutar el equipo de panteras. Salud, el saludo de los capitales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 El acarreo por el lado izquierdo y el el acarreo de el el de con el acarreo por el lado derecho y vuela para los pañuelos vamos a ver de qué se trata es un sujetando en contra del equipo de panteras así que 10 yardas desde el punto del foul. ¡Pase, pase, pase, pase! De presos, que ¡Vamos! por eso! va a Primera oportunidad y 10 para Panteras Trip del lado derecho y con la read option ahora sí, ahora la cima de tensión detrás de la línea la esperia de yardaje para el equipo visitante. Segunda oportunidad y 15 por avanzar. Pase. leto. Y está ganando una toque. Le Bien el pase, bajó el receptor. Ahí se perdió el perímetro y se abre el marcador. Pantera 6. Y esta lista 0 y vamos con la conversión. Intento de conversión. Bola libre. Soltó la pelota y no hay conversión. Así que el marcador vanejo. En este primer cuarto. Listo al para ejecutar el el lesionado por parte de esta tres y cuatro. Hola, no, hacia el lado izquierdo viene el pase poquito. Vamos a ver, mueve las cadenas por las posiciones primero y diez. Y en este momento, nobles aficionados, el primer cuarto llega a su fin. Vamos con la cadena. Unos compañeros de, la de las y otros para la penetración por parte de la defensa de los cuatro hombres, para mantener el la de la, la carrera por parte de las monteras. al pasador en contra del equipo de vietnamita que ha y eso le va a dar primero en y le le y le va, vamos a ver, Bien, corta y Si hay una infracción vamos a ver de, ¿De, ¿De, de qué se trata. De, de la escuadra de con una gol da! la da! ¡Me da! 13 el pase. Bueno, a y pase el ¡Me da! ¡Me da! ¡Me da! una buena ¡Me da! ¡Me da! ¡Me los Fuera bueno, dice el oficial, que cayó así que ganó la cuarta oportunidad. Pero tiene es que subar, porque pues, creo que no trae el todo de bienvenida, no es capaz de detenerlo, puede ser el tiempo para la defensa. se la quita muy bien, roga bien, el pase ya yes! vamos a ver, el pase completo pero no llegó, así que tenemos cambio de posesión y viene el primero y diez yes para la escuadra local. Para vietnamitas, el terrestre, y para darle un poco más de espacio al mariscal de campo pueda trabajar mejor. Información directa. Una, una marabunta de color azul para derribarlo. Ya la impresión.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 fue filiala y tocada y van a quedar dentro la llave 30, y de la 20, así a las aproximadamente cuando en este momento el referi va a hacer el aviso de los dos minutos Dos minutos finales de esta primera mitad llegan aquí por cortesía de Ojo a Neto y por la de la oportunidad de a Por la vida, por la vida, por la vida, por la de Panteras y el marcador el menor en el tercer cuarto vietnamita hermanita de las 14 que No me caigas de ánimo, el infracción. San, se va a ejecutar, va a ejecutar no la cosa. otra Ay, de la distancia. Porque en el tercer cuarto. ¡Apéjen! Colocan los especiales la pelota. En situación no había despacio, ahí hay un por sí, sí, sí. Oh, wow, が estudiantes de fútbol americano. Gracias. Yeah. Mm.